Para la Federación de Departamentos es un honor estar aquí hoy. Y usted nos lo decía, eh, señor Pesvítero, eh, qué importante este debate. Y es la academia el seno donde debemos debatir. Y bueno, y Antioquia, qué más Antioquia que uno de los nueve estados federados, señor gobernador. Y además creo que sus principios y sus orígenes y raíces siempre han defendido el regionalismo. Eh, aquí han tenido los principios conservadores bien importantes. Y usted como liberal tiene una gran dicotomía en cómo enfrentarlos. Entonces, uno es, un, uno es un gran liberal con esos principios conservadores de, de la familia, de la tradición, de la libertad, de la propiedad y ahí empezamos a encontrarnos unos grandes eh, retos para este desarrollo. Usted lo decía bien, señor Pez en, en Caquetá otro gobernador, el gobernador Carlos Caicedo del Magdalena, hablaban de, de las deudas pendientes de la Constitución del 91 con la autonomía, con la descentralización, con el desarrollo económico. Eh, cómo desde las regiones ese análisis que se necesita de retos actuales de los derechos y las libertades el reconocimiento a la diversidad cultural al afianzamiento de la convivencia y de la institucionalidad democrática así como de repensar cuál es el modelo económico y de Estado que queremos para nuestro país nosotros eh, qué importante el análisis que se dio en el externado allí empezamos a ver los cuestionamientos sobre el modelo ideal uno revisaba los estudios de Kalmanovic del 2013 y hablaba que en los estados federados del 63 al 86, pero especialmente en la década de 70, se da y se da el surgimiento de la creación de la banca. Y los primeros bancos que se crearon fue precisamente en la constitución del 63, en la independencia de los estados, pasar en el aumento de los tributos tanto de los nueve estados federados como el estado de la unión y se pasaron en exportaciones de 3 millones a 20 millones de dólares. Y así aumentaron en materia ese crecimiento en todos los estados. Esa era una discusión que se daba allí, pero también contrastaba con la debilidad institucional del Ejecutivo. Y entonces había una desconfianza enorme con el Ejecutivo que los periodos presidenciales eran de dos años. Y contrastaba hoy con lo que vivimos en el país, en cómo hoy el presidente es el único responsable y el autónomo en tomar las decisiones de orden público. Y los gobernadores y alcaldes muy poco tienen que ver además de la mención en la constitución del 91 como agentes en la seguridad del estado de los, del presidente de los territorios y a diferencia del 63 allí el presidente de la unión nada tenía que ver en asuntos de orden público en los nueve estados federados y eso también llevó a una serie de guerras que se dieron allí guerras civiles que se fueron avivando y eso también fue caldo de cultivo para que el doctor Núñez, eh, inteligente o sagazmente, hábilmente, en el año 86, pues lograra desde el 85 empezar a tomar cada una de estas decisiones o las malas experiencias de las guerras constantes que se daban y empezar a ver cómo eh, acababan con la Constitución del 63. Pero algo paradójico que nos pasa hoy también, y es qué nos pasa a nosotros, doctor Quintero, en el escenario del, del Ejecutivo con el Legislativo. En el 63, creo que era el artículo 92, si no estoy mal, nos hablaba de la unanimidad del voto del Senado para poder reformar la Constitución. Unanimidad de todos los miembros del Senado. Y una desconfianza enorme frente al tema del, del, del Ejecutivo. Y a uno pasa lo mismo, le entregamos toda la potestad al Senado y a la Cámara para que desarrollaran el, el 287, el 288, el 302, el capítulo 11, lo que tiene que ver con ordenamiento territorial y después de 30 años nada ha pasado, señor gobernador, y señor presbítero. Y volvemos a refrendar eso, el gobernador Nicolás García del el externado decía, yo creo que lo que hay que volver a hacer en ese regionalismo es que los senados vuelvan a ser regionales, en el caso de departamentales y que, y que le entregamos esta confianza al Congreso, pero la vemos menguada cada vez más en esa confianza que le debe entregar. El gobernador del Huila Dusan decía es que el Gobierno Nacional y algunos congresistas hoy nos ven como los niños de pantalones cortos. No hemos llegado a esa, a esa autonomía y a esa mayoría, según ellos. Es una gran preocupación de lo que ha, ha venido surgiendo y creo que van a ser muchos más debates en lo que vamos a tener. Eh, y estas... Eh, dicotomías y reflexiones y las demás que hemos identificado en materia de ordenamiento territorial, modelo económico, independencia, definición de competencias, las concurrencias, entre otras, son los análisis que nos llevarán a las respuestas que debemos encontrar para la construcción de ese nuevo modelo de Estado que soñamos y necesitamos y que debe responder a la realidad que se vive en los territorios. En de lo evidente es todo lo opuesto, usted bien lo decía y lo mencionaba, señor Presbítero. El retorno a fórmulas de definición de políticas y de gestión de lo público centralistas que limitan el ejercicio de las competencias propias y las posibilidades de definición autónoma de aquellos asuntos que en la Constitución quiso que las autoridades territoriales y los habitantes lideraran. Paradójicamente, aunque nos debemos regir por la descentralización, la palabra unitario en el preámbulo de nuestra Constitución ha llevado a que los presidentes la ejecuten en concentración de poder y con recentralización. Entonces el artículo primero de la Constitución, es unitario sí lo han ejercido, pero el de la autonomía y el de la descentralización no. Desde la Federación agradecemos este espacio, pues es una oportunidad para seguir construyendo los ajustes normativos urgentes que esperamos proponer este año. No se trata aquí de revivir fantasmas del pasado, ni de generar una nueva causa de discordia y de división. O de promover un desajuste institucional que nos haga retroceder y perder los logros que en cualquier caso han sido alcanzados. Se trata de hacer un balance y de buscar en la historia y el de análisis del pasado reciente herramientas que nos permiten encontrar la llave del modelo territorial que soñamos. Nuevamente, señor presidente, a usted, señor Gobernador, muchas gracias por acogernos aquí en esta gran tierra antioqueña.